Muchísimas gracias, Gerjan, Francis, y a toda la gente que nos escribe y la gente que nos llama y que nos escribe a través de WhatsApp en Estados Unidos. Desde acá, un caluroso abrazo. Mire, eh, quiero iniciar este comentario haciendo un llamado a la alcaldía al ayuntamiento municipal eh, del retiro de las vallas en San Francisco de Macorís entiendo que inmediatamente terminó el proceso electoral, debió iniciarse el, debió de iniciar el proceso de retiro de la misma, de hecho los partidos políticos se supone que debieran de ser los responsables del de retiro, si usted puso su valla para eh, promocionarse para vender su proyecto eh, como diputado, como como, eh, como eh, eh, senador a nivel presidencial, en el caso ya de, de Luis Abinader, Gonzalo Castillo y demás. Asimismo, tome la iniciativa de retirarlas. Esas vallas, la ciudad llenas de la misma esta contaminación visual se supone que hay una responsabilidad que tienen esos candidatos que buscan representarnos pero asimismo el ayuntamiento municipal debe detenerla de que inmediatamente como hemos visto en otros pueblos, en el distrito que inmediatamente las alcaldías de hecho vimos el PRM que hizo acuerdos para que éstas sean reutilizadas, vimos en Santo Domingo esta iniciativa que celebramos el llamado al Ayuntamiento Municipal, Siquio, los encargados de, de, de, esta, de esta parte que tiene que ver con el eh, que la ciudad esté libre de contaminación visual, por favor, tomen la iniciativa de empezar a retirar las vallas, porque bastantes meses que duramos con la política. Pero yo, el, el Ayuntamiento, en su momento, quitó vallas que estaban en tiempo de campaña. ¿Vallas? que estaban en tiempo de campaña. ¿Por qué? Porque en la autorización a colocar la valla debe ser respetada por el ayuntamiento, pero quitaron y le dañaron publicidad a muchos que no era de su sector. Entonces, así mismo, pues que lo hagan ahora. Yo creo que más razón tiene claro. que ya pasó. Otra de las cosas... Obviamente que cada quien puede... Debe Debería, hacerse, debe hacerse es una responsabilidad, así es que se inicia demostrando ese compromiso con el pueblo, atención a los candidatos, todos los candidatos a diputados, no voy a citar los nombres, a los candidatos a senadores, a los partidos a nivel presidencial, quiten esas vallas porque ya realmente la ciudadanía está cansada de política y no es tan agradable seguir viendo esto, aparte pues a fe a la ciudad. Eh, otra de las cosas que ya en todo el espacio y es el tema del momento, quiero eh, iniciar el comentario con este tuit de Edith Feble. Es eh, muy interesante que me parece eh, que nos lleva a una reflexión. Ella hace, ella hace la siguiente publicación, eso fue en el día de hoy o ayer. La gente pregunta, ¿hay camas disponibles? El Estado tiene dispone de 167 camas de UCI. De esas 167, solo hay 28 disponibles. El sector privado dispone de 271, solo hay 105 disponibles. De 346 ventiladores, están disponibles 157. Trate usted de no necesitarlo. Venimos acá. Habíamos dejado de lado por el tema propio de la política, la verdad que llega un momento en que uno dice, bueno, no voy a seguir haciéndolo, pero ciertamente tenemos una responsabilidad como comunicadores, y es de llevar eh, orientación a la ciudadanía. De no desmayar, de no eh, llegar a un punto en que dejemos los temas importantes, como es el tema de salud que vivimos en este momento. Son muchas las interrogantes que tiene la ciudadanía, que tiene el país, en lo que se podría hacer o en las medidas que podrá eh, tomar el gobierno en los próximos días? Estamos hablando de que al presidente eh, Danilo Medina le quedan 33 días de gobierno. Bien, ¿qué tanto podría hacer en un mes partiendo de todo el compromiso que tiene, que se supone, de entrega al gobierno entrante de Luis Abinader? Nosotros entendemos que de alguna forma no se puede esperar a que llegue Luis Abinader para tomar medidas eh, un tanto eh, drásticas. Bien. Pero, ¿cuáles podrían ser esas medidas eh, cuando hablamos de drasticidad? ¿Volver al encierro? ¿Volver a la cuarentena total? ¿Volver al toque de queda del estado de emergencia? Que hay que recordar que fue bien aprovechado por el gobierno y su candidato, que no le valió de nada porque le dieron la buena pela. Bueno. Sí, porque también hay que recordar algunas cosas. Entonces, volver al estado de emergencia. O sea, ¿qué le llega a usted en estos momentos que se debe de hacer? ¿Qué orientaciones son las que necesitamos para nosotros eh, decir, bueno, estado de emergencia, Llamar a la gente a que al autoconfinamiento, que sabemos que eso no se cumple. Quienes tienen conciencia, pues sí lo logran. Pero la mayoría que no, no lo hace. Está el aspecto económico, el sector turismo que aperturó en su totalidad la entrada de turistas y de dominicanos llegando al país. O sea, son tantas las cosas que tenemos entre manos. Y entre esa realidad y la subida o el aumento de los casos... De COVID, anda en un 40% eh, la tasa de, de, de positivos, por decirlo de alguna forma. La tasa de mortalidad no sé si ha aumentado. Vamos a recibir la llamada. Buenos días. Buenos días. Buen, días, días Buen día, caballero. Buen día. Fíjate, todavía Buen día. nosotros creemos que hay conciencia. Yo creo que esa palabra debiéramos de sacarla, porque la conciencia la tenemos debajo de los pies. La estamos pisando. La conciencia de aquí es la macana. Aquí no se gana nada con cuarentena, ni, ni toque de queda. Lamentablemente aquí la gente... Queda. Yo pasé por, por la villa el sábado. En un parquecito que hay en los edificio ahí. Tenían que haber más de 200 personas. fregados, juntados. Aquí esto esta democracia ya eso hay, que, hay que dejarlo. Además, yo no sé cómo le van a ir a probar una cuestión que la negaban antes. Porque este es un problema serio que tenemos. Hasta que la gente aquí no se agarre y se lleve a los cuarteles y se agarre y se lleve. se deje amanecer allá, fines de semana, al aire libre, que se mojen ahí. Aquí la gente no va no. a entender Ay, no. lo que anda de corrupto en la calle. En ¡Amigo! La calle. Eso es lo que tenemos nosotros. Me para el tiempo, chaval. Amigos, después dicen que son un autoritario del gobierno. No, porque ya van, veo que ya están por empezar. Ah, eh, no, no. no eh, hay que decir, no eh, llamada en su tiempo. hay que recordarle, <ríe> no es a usted la llamada, sí, <ríe> hay que recordarles, eh, hay que recordarle al amigo que en los tiempos de toque de queda fueron alrededor de mil, 90 mil 90, los apresados, o sea, que ni a la mala al parecer entendemos, ¿Qué hacer? Es la pregunta y es la inquietud que yo tengo. Y he, pl he planteado algunos escenarios, partiendo de que estamos a 33 días del gobierno entrante, partiendo de que ya hay una apertura general, podríamos decir, solo los bares y discotecas están cerrados. ¿Volvería la gente al confinamiento total? ¿El sector económico está dispuesto? Vimos la información de que las grandes tiendas dicen que no cerrarán sus negocios. Y el alza o el aumento de los contagios, ¿qué nosotros podemos esperar? Mientras tanto, solo decirles que vamos a cuidarnos. Vamos nosotros al autoconfinamiento. Usted trabajó, usted salió de Telenor, por ejemplo, a las 5 o 6 de la tarde o a las 10 de la mañana. Haga lo que usted tenga que hacer, pero váyase para su, para su casa. No empiece a estar visitando familiares. Y esa sinvergüenza, señores, de que está cogiendo para los ríos, los fines de semana, para el tumulto de playa al tumulto de gente en las playas. Ustedes quiere ir, vaya un día que usted entienda, un miércoles, un jueves, que no hay gente. O sea, es buscar la, la, la manera de nosotros cuidarnos. Y quiero cerrar el comentario diciendo que la verdad no es absoluta. La verdad es relativa a lo que nosotros queremos vender en determinado momento. Nadie la tiene, la verdad. Y no podemos asumir una verdad partiendo de un comentario o de un juicio que haga otra persona. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a Carolina Medina por ese comentario, muchachita. Ah, pues entonces nada y nada y todo esto. <risa> pues así es. Nada y nada. Es un proverbio dominicano. <risa> Hay una llamada, vamos ah, a ver, vamos días. al aire, adelante, buenos días. Buenas. Buenos días, buenos buenos días. días eh, doctora Amado Rosa. buenos días Carolina. Buenos días. Buen día. Le a Cristian de los vuelves, que siempre lo veo por la mañana. Gracias, Cristian. Gracias, Cristian. Sí, para manifestarle una vez más la problemática que está confrontando nuestro sector con el problema del agua. Aquí hay vecinas mías, aquí atrás, que tienen que estar cargando cubitos de agua. Mientras tanto, le hemos pagado deuda a la de 20 mil pesos atrasada. Terrible. Y hay otro barrio ya que han resuelto sus es inconvenientes. Y ni siquiera le pagan el agua a ellos. Esperamos que Juan Carlos, que si me está escuchando, que por favor, que ellos hagan método, dan forma de que el agua pueda entrar a los jueves, por gravedad. Ayúdanos en eso, ustedes también, como, como periodistas, como. Es una roneta y seria que yo les conozco no. Muchas gracias. gracias. Atención, gracias. Inapa, Dios Hemos mío. Hemos hablado doctor. bastante yes. del tema. Sí, tenemos y que que... Incluso tuvimos una entrevista con el director de Inapa sí. en un momento dado. Sí, y tenemos que decirle también? que hay una escasez. En sí, el tiempo de escasez hay que racionalizar. Claro. Así es. bueno, No hay días. problema con Inapa. Buen día. Salud. El abanico, amigo. tiene que... sí. Hay algo que está haciendo ruido. Sí, te escuchamos, pero con ruido. Adelante. Ya apagó el buenos días. Ahora ah, buenos sí, adelante Ah, sí Sí, que quería decirle a Carolina Es un fiel televidente de Villarriba que le habla Ok Gracias okay. Que qué puede hacer el gobierno Con nosotros los ciudadanos Qué es lo que ella quiere que haga No es mi inquietud La responsabilidad somos nosotros somos nosotros los que no tomamos las medidas que el gobierno ha hecho hasta, la, lo, imposible, hasta la, lo imposible. Para tratar de, de la mejoría del país, de que tratar de solucionar el problema, la problemática. Y no dejamos, y no dejamos. que con la toma aquí de Banjo los fines de semana para que vean cómo son los negocios. Y ella ha tomado medidas, ella ha tomado medidas respecto a eso. Y entonces qué quiere que haga qué más te ayuda ¿Qué a buscar todos los medios pero el dominicano ya tiene que saber cómo somos nosotros Carolina por favor mira un ser televidente todos los días veo su este programa Mu gracias. muchas gracias y Es mi inquietud lo que está pasando en el país muchas y gracias entiendo, la mi pena, es terrible terrible gracias, muchísimas gracias, gracias de Villarriba. muchas gracias vamos a continuar bien. con los WhatsApp bien así es el número que termina en 08